Hola, soy Pedro Ángel López Miñarro de la Universidad de Murcia y estamos trabajando en el MOC de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Estamos ubicados en el módulo 3, un módulo dedicado a la musculatura abdominal. Y en ese tutorial vamos a continuar en el encorramiento del tronco, determinando si se trata de un ejercicio efectivo y saludable. En primer lugar, Puesto que ya sabemos que se trata de un ejercicio que activa la musculatura del recto abdominal preferentemente, vamos a analizar cuál es el nivel de carga que se produce al realizarlo. En este estudio se vio cómo al realizar el encoramiento ya sea con los pies sujetos o ya sea con los pies sueltos, se producen niveles de carga compresiva en el entorno de los 2000 newtons lo que supone un margen de seguridad muy importante porque está bastante por debajo de 3000, por tanto tenemos un ejercicio que genera niveles de carga que son bajos, moderados y por tanto sería un ejercicio que es efectivo como decíamos para el resto abdominal pero también es seguro. En ese sentido cuando realizamos el movimiento hasta dónde lleguemos al subir va a ser una cuestión muy importante. Porque si subimos demasiado pasaríamos de encorramiento a incorporación y las cargas, sobre todo las cargas compresivas, serían mayores. En este trabajo vemos cuál es el rango de subida en función de hacer el encorramiento de forma lenta o de forma rápida. Y vemos que cuando se hace de forma rápida subimos un poco más. Con lo cual podríamos llegar a posiciones donde se estén activando algo más. A aquellos músculos que estamos intentando dejar lo más inhibidos que podamos, por tanto, estamos hablando de los flexores de cadera. Una ejecución lenta nos permite un mayor control de la posición de nuestro, de nuestro cuerpo y, por tanto, no exceder a aquel ángulo que se recomienda al hacer el encorramiento a la hora de realizar la subida. Por tanto, movimientos lentos son movimientos más controlados, pero también sabemos que son movimientos que generan menores niveles de carga. Una forma muy común de hacer los encoramientos es colocando las piernas en esta posición. Entonces, algunos autores proponen eso. ¿Por qué? Porque ellos dicen que en esa posición lo que vamos a conseguir es aplanar la zona lumbar y dejarla pegada a la superficie en la cual hacemos el ejercicio. El objetivo es pues reducir la activación de la musculatura del psoas y otros flexores cosofemorales. Analizando la posición así de partida, lo que podemos ver es que la única forma de que las piernas estén ahí quietas es que se activen los flexores de cadera, porque si no las piernas se quedarían para abajo. Con lo cual choca con eh, el planteamiento que se realiza al proponer esta forma de ejecutar el ejercicio. Pero si vamos más allá, ya en el año 97 estos autores ya mostraron que haciendo eso no se reducen las cargas compresivas, todo lo contrario. Si pensamos en otro tipo de cargas, que son las cargas de cizalla, que eran aquellas cargas que se producen al deslizar una superficie sobre otra, pues en este caso la cizalla anteroposterior es mayor en estos ejercicios. ¿Por qué? Porque no tenemos el ranking lumbar alineado. Todo lo contrario, hemos adoptado una posición que lo que hace es invertirlo, por tanto, flexionar. Una flexión de las articulaciones intervertebrales torácicas que lo que va a generar es un aumento de las cargas, especialmente de la cizalla anteroposterior. Por tanto, encoramientos, sí, es una opción, aunque veremos algunos detalles que nos van a permitir hacerla de una forma todavía más segura. Pero nunca con esta posición de caderas, sino buscando otras posiciones. ¿Qué posiciones? Pues por ejemplo esta, donde se coloca una pierna flexionada y otra extendida y le añadimos las manos debajo de la zona lumbar. ¿Y por qué hacemos esto? Porque lo que queremos conseguir es que la pelvis quede más fija, porque quedando más fija, cuando yo suba al tronco, la curvatura lumbar va a quedar algo más alineada, ¿y por qué eso es bueno? Porque se va a producir un menor nivel de carga y la que se genera se va a poder repartir entre todas las estructuras y por tanto ese reparto más heterogéneo me va a generar una situación de mayor seguridad. Cuando hacemos este ejercicio, metemos las manos de la zona lumbar, normalmente la gente deja los brazos apoyados en el suelo. Si yo subo el tronco con los brazos apoyados en el suelo, no voy a subir mucho, va a ser difícil que me pase en el momento de subida, lo cual es interesante para enseñar hasta dónde subir, pero cuando eso ya se controla, necesito algo más de activación. ¿Cómo lo consigo? Pues al subir lo que hago es elevar un poquitín los codos del suelo de forma que no exista ese apoyo y aumente la activación de la musculatura abdominal. Si yo al hacer el encoramiento hago un bracing previamente, lo que voy a generar es cierta rigidez en la zona y por tanto la musculatura va a tener que activarse en mayor medida para poder producir el movimiento, ese pequeño movimiento de subida del tronco, activando de forma más importante el oblicuo interno, por tanto es otra buena opción para aumentar la efectividad otra cosa que podría hacer utilizar la ventilación si yo hago una ventilación esa expiración inspiración y sobre todo en este caso la inspiración de forma más intensa se activa más el resto abdominal para eso sí se va a reducir la activación en los oblicuos por tanto en función de hacia dónde quiera orientar yo el fortalecimiento de los diferentes músculos pues puedo hacer una cosa o puedo hacer otra Los pies, los pies en un encorramiento no deben sujetarse. ¿Por qué? Porque los pies nos van a servir para ver cosas. Y además los estudios han podido determinar que cuando los pies no están sujetos los niveles de activación del ejercicio son mayores. Por tanto, al hacer encorramiento no tiene sentido el que se cojan los pies y por tanto debemos dejarlos libres porque además si nos pasamos en el movimiento de subida veremos movimientos en ellos que nos van a ayudar a comprender que la persona está subiendo demasiado, por tanto, cuando utilizamos bancos como el que se ve en la imagen, tiene más sentido dejar los pies sueltos que sujetarlos en la estructura que tiene este tipo de bancos para ello, entonces, cuando coloquemos enseñemos al realizar los ejercicios, deberíamos también llamar la atención sobre esta cuestión, los pies sueltos siempre mucho mejor. Superficies inestables. Las superficies inestables decíamos que son una opción. Muy bien, pero no son una opción para todo el mundo y para todo momento. Hay condiciones. Entonces, ¿para quién? Bueno, pues personas que tienen un entrenamiento avanzado pueden usarlos. ¿Qué ocurre con estos ejercicios? Aumentan los niveles de activación de la musculatura, pero también someten al raquí lumbar a mayores cargas raquídeas y necesitamos pues, que haya un proceso de adaptación, de entrenamiento para poder soportar esas cargas, poder amortiguarlas, poder repartirlas y por tanto que haya un margen de seguridad al hacer los ejercicios. Donde no deberíamos utilizar estos ejercicios es en personas que estén empezando porque deberían hacer otros eh, más sencillos con niveles de activación más bajos que generan menos cargas, o personas que tengan inestabilidad raquídea o vienen de haber tenido alguna lesión, de la cual no se han recuperado o se están recuperando. Con todo ello, lo que debemos hacer es progresar desde situaciones más estables, más controladas, más sencillas para la persona que hace el ejercicio, hasta situaciones inestables que requieren mayor control y requieren mayor capacidad de soportar carga. Con todo ello, finalizamos este segundo apartado de los tutoriales de encorramiento del tronco. Dentro del módulo 3 de trabajo de la musculatura abdominal en el MOB de fortalecimiento efectivo y saludable de la musculatura abdominal y lumbar. Un saludo.